El monito, efectivamente, él. A vos te saluda. Ajá. Bueno, estamos jugando. Arranca el segundo tiempo. El monito está mirando. El juez, a todo el mundo. Arranca el segundo tiempo. Pelota en poder del triangulito. ¿Qué vas? al monito por ahí. Se había ido afuera. Y como siempre, ahí viene Federico, mira, ya, ya viene Federico caminando ya. Arrancamos. En la, arranqué un minuto antes, invitando sí. a la gente que viniera al parque, que está acabado. Sí. Porque está una noche hermosa, este, muy fresca, ideal para los que tienen familia, con chicos, chicos y si por ahí no van a salir, no saben qué hacer. Y está, está lindísimo, la verdad, para venir en familia. Re, recién yo estuve con el chino, te manda sí. saludos. Bueno. Y dice que después yo les pase el link, así después él tranquilo en su casa, ve el partido y ve como nosotros decíamos la... Decimos la la... De decir, chino, la, la, la, la, la... Qué cantidad de actividades que tienen acá chino, es impresionante. Impresionante. Mira, mira, upa. Bien pensada, como te dije, eh, en el futsal esto es así, es un juego rápido, yo lo comparo mucho con el con el básquet, por un lado en eso, en la rapidez, ¿qué pasa? Dice Gaby López que nos está viendo. Sí, ¿qué pasó, ¿Qué pasa? Dice, está trabajando. Dice, Tenemos un, dice, en la transmisión tenés un micro corte. Pero después todo perfecto. Bueno. Sí, sí, yo ya lo sé. El microcorte de audio. Opa. Muy bien. Mira Gaby, yo te decía una cosa, de vos lo que quiero es tu presencia con dos empanadas en la mano, Mira, me venga con microcorte, espectacular la milanesa, espectacular, ubíquenlo, la milanesas de Gaby, la cosa es loco, tremendo, las milanesas del fin del mundo son, pero fuera de joda, en la mesa de la hora se comen las milanesas de Gaby, y que es cierto además por más que, bueno, hay movimiento en el banco de Chacarita están muy, la verdad que muy amables los técnicos, el personal de, de, de Chaca 10 puntos después me tengo que quedar en, a una reunión de 5 o 10 minutos me ¿está gusta. bien? sí, no hay drama ¿qué te pagas después? ¿te pagas algo? Ah, ¿para nada? ¡claro! nada no. a ver, mirá, mirá, dale, dale, dale dale, dale. ¡Oh! Gol, el primer gol que Santiago estamos. Martins Santiago Martins, abrió pase, el marcador Pase de Tomás Ragio. Pase de Tomás Raggio Uno a uno estamos Uno a uno, uno a uno Y arrancamos exactamente en el segundo tiempo Del partido amistoso Del triangulito con Chacarita La conversión de la per... Perdón, la apertura Del marcador del triangulito En este 20-23 del cual esperamos como siempre uh, le una como siempre esperamos lo mejor porque esto es competencia acá es así es competencia acá de perro y a nosotros nos gusta en el barrio procrear se sí. hicieron una jornada de limpieza mantenimiento en el barrio procrear mantenimiento del barrio procrear hicieron una jornada de limpieza Jornada de limpieza que se suma a las 450.000 obras que se hacen en Hurlingham que es impresionante. Pues yo a veces, no te dije que eran 40. Después me quedé corto y me acordé de dos o tres más. y Dije que no, no, no son, son entre 40 y 50. Después un amigo y me dice, no, son más de 50. Bueno, loco, dame, dame, dame la data exacta. A ver, Chacalita remata y la tapa con todo, con la cabeza. Aguanta, vuelve para atrás, no, se la picó. Se la tocó y sigue Chacaita insistiendo. La quiere abrir. Da un paso hacia adelante la pelota se va. Hacia el lateral. En posesión de la visita. Que arranca con el número 10. Todo rápido en el futsal. Vamos a ver qué pasa. Es rápido y estos primeros partidos son netos. Le mandamos de vuelta un abrazo grande. A Europlac. A la gente de Europlac, que yo... Los magos de la construcción hacen de todos los tipos en seco que trabajan, no sé qué es lo que no hacen. Ahí la tiene el monito, levanta, le empaló, la baja, le encantó, pero la pelota se va afuera porque tocó el del de Chacarita. Y Federico muere, pero no me moré. pibe, que estoy, estoy transmitiendo. Y me quedo, ¿Por dónde estamos? ¿Por, por Instagram? ¿Qué es Instagram. Instagram. Instagram. está transmitiendo por Instagram, ahora no, avísame que quiero decir algo, bien, de vuelta, arrancamos otra vez, muy bien, muy buen juego, me gusta pero no estaba el jugador, como les dije, es una coordinación de tiempo y espacio hay un momento donde el jugador X tiene que estar parado y esperando y entonces vas entrenando para que eso suceda entonces ahí ves jugadores más rápidos, quizás otros lentos físicamente pero rápidos en la... En la bien, la dale, entré, Pumba, no, está bien, tenía hambre, tenía hambre, tenía hambre, dale, todo todo Uy, te a ver Bien, bien, bien, bien arquero, linda jugada, lindo partido, ya te digo el nombre del arquero, muy, muy lindo partido entre Angulito y Chaca, el 10 es complicado, claro, y claro, al día de Chaca lo tenés que agarrar con algo para, para frenarlo, le piden disculpas. La, Lautaro Cañete se llama el arquero. Lautaro Cañete es el que está vigilando los tres palos del triangulito en este momento. Partido amistoso que en el segundo tiempo, el triangulito termina de igualar. ¿Quién fue que lo igualó? Santiago Martins. Santiago Martins fue el jugador. ¿Y quién le dio la asistencia? Tomás Raggio. Tomás Raggio, le la asistencia. ¿Vieron? ¿Qué le va a hacer? Es así, la vida es así. A ver, saca chaca con el 10 que está tremendo. Corner para mí, ¿no? Pegó, sí, corner. Empezamos con las noches de futsal. sábado de la noche, qué lindo, venir a ver el pues, transmitir el pues, alejar y ver esfuerzo. Qué linda cancha que es esta. Esta es una cancha, porque vos tenés espacio, tenés espacio, la cancha tiene la medida que corresponde, es ancha, es todo lo ancha que tiene que ser y todo lo larga que tiene que ser. Y lo digo porque hay cancha que vos vas y decís, esto tiene la, la medida oficial, o hay un más menos en el reglamento y yo no me interesa. Pero esta, aparte del espacio que tenés, además al costado de la cancha, para el público, para nosotros, completo, pero bueno, bueno, nosotros, yo he transmitido arriba de un tacho, pero no hay joda, directamente. ¿Dónde fue? Allá en, por... Con Vélez, eh, con Vélez con con con transmitimos en una cancha y no tengo nada, había un tacho, al costado de un tacho, pero me trepé arriba el tacho. Vale, manejá la camarita un poco, Se viene, se viene, se viene, se viene. Y se frenó, se frenó porque no tenía, no tenía más futuro, ¿viste? Porque no tenía más nada a pasar. Pero el tipo uh, frenó y volvió a su algo el mono con la pelota la ven para darla ¿no? sí en la marca sí en la marca el mono marca muy bien el mono muy bien marca qué bueno vos que dijiste entonces para la gente en dónde estuvo jugando el mono en Racing y en Pacífico en Pacífico gran persona laburante deportista muy esforzado opa y sí, frenar frená limba la pasan en el piso, che. ¿Qué pasa? ¿Qué están jugando? ¿Y cómo extraño cómo extraño los, el, el, el, la previa del Humboldt cuando empiezan no, el calentamiento cuando empiezan a tirar al arquero? Y vos decís, no puede ser. No puede ser, falta que le tiene con balas trazadoras nada más. Porque le tiran... Por... Son 10 tipos, uno trae el otro cada uno con una pelota tirándole al arquero la misma vez. Es infernal. Y el tipo con las manos, con los pies, con la cabeza, con la nariz, con él. El... ¿Eh? También tiene que atajar. Sacame la manito, pibe. Salís en cámara. Gracias, papá. Estamos acá con un tiro libre. A ver, uh, frenada. Bien, bien, muy bien. Buena, buena, buena. lista Buen partido. Ah, justo. Y sí, juega muy bien el que con la pelota. Sí, juega muy bien. Juega muy bien, me gusta mucho la... Porque... Lo que me gusta es que el tipo juega y piensa Parece como que vos decís No, se, se lleva no, la no, pelota al no, sol no, Juega, el a, juega, juega sabe lo que hace Sabe lo que hace, me gusta Ahí está Ario Ario peleando sí bien Ojo, bien el arquero reaccionó Estirando el pie derecho Cuando la pelota se quería colar En el avance del palo derecho Kevin, Kevin Cáceres Muy bien Kevin Muy bien Kevin viene, se viene, ¡Abrila! Abril, abril, abril, abril, abril, esa... bien. Si no la pudo abrir, sabía que el otro con el pie le iba a arrastrar y levantilarlo Sebastián se Sánchez, Sebastián Sánchez, ahí, que está acá. Este es Sebastián sí. Sánchez. ¡Ario! Ah, ¡Ario! muy bien, ¡Ario sí, ¡Ario! adiós, Pero marcó, qué bien que pone cuerpo a Ario cuando marca. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Viene Sebastián Superario al ataque Estuvo recién ¿lo vi? A ver, ¿y dónde está la pelota? La pelota tiene La tiene no. Kevin, acá abajo Sale Kevin Barreto Ese juega bien Barreto también el... mira con Luchito Luchito, tranta vuelta bueno. Ah, sí, sí, sí la plata se va afuera y es lateral para Chacarita. Señores, ¿En dónde entra, estamos? Estamos a entrar, entra, entra Tomás rato y estamos en Avenida Pedro Díaz, 1550. el lugar de una de las mejores canchas de fútbol de toda la asociación del fútbol argentino es lo que yo opino, lo que yo digo, Pues porque he visto cosas que se parecen a esta, pero acá tenés amplitud, tenés espacio. Está re buena esta cancha. El fanático, el fanático del microestadio de Duringa. En serio, un día de esto, el que no me lo crea, acompáñeme a algunos partidos y van a decir, ah, ahora entiendo por qué dice eso. Hay otras cachas que no son, porque aparte está el piso en madera, es un ambiente piola, lindo. Hay otras que son cómodas. Pero bueno, dale, dale, abrila, abrila! ¡Bien! ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a hablar con la pelota. ¿Qué te pasa, pelota? Entra, dale una, dame una, entra una vez, una vez más. Entra una vez más, tenemos ganas de gritar a otro gol. Le estoy hablando a la pelota. No sé si me oh, a dar ¿Te cuando, ¿te cuando me le hablaba? Digo, le hablaba y... Una noche. Una, vuelta resultó. una noche le hablé a la pelota y el tipo arranca en la jugada. Allá en la cancha esa que te morí de frío en invierno. Sí. ¿Me sí. ah, queda corta? Ah, sí. No, no, bien, bien. No falta se porque no, fue ese generoso y le dio la falta si no y la cosa que yo empecé a hablar a la pelota dale se buena mira, te queremos te cuidamos y no va que no, el tipo entra agarra agarra sendote esto que un gol del fin del mundo y está grabado eh, para que digan nada esa es mentira no está grabado después lo voy a buscar voy a hacer una copia de eso para pasarlo. ¿no? Pues este, si la serie ves veces más no te sale. Kevin, Kevin, Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. bien, Kevin. qué bien. Justito. Uh, ¡Ay! Eh. Claro. Y sí, lo revolvió Lo revolvió está, está bien, pero es un revoleo no malintencionado porque hay velocidad de jugada, complicado, todos vienen corriendo y los tipos casi que están como en el aire. Por eso, viste, ¿viste los fotógrafos. Quinta. ¿no? Quinta. Sí, ¿Viste? Quinta. El... ¿Viste los fotógrafos que sacan esa foto? ¿Qué te falta, pibes? Te eh, estoy hablando. ¿Viste esa foto? Hermosa. ¿Cómo se llama el, el fotógrafo? Prohibido fumar. Perfecto. Acá en el estadio, no, no alcohol y prohibido fumar. Me parece perfecto. Alcohol cero. ¿Sabían ustedes que en la provincia de Buenos Aires es una ley de alcohol cero? Bueno, yo se las cuento. Hace bastante rato, porque nosotros venimos siguiendo esto y habitualmente en tres semanas nos llegan mail directamente del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, que lo dirige el señor Donofrio, mira toda la data que te pido. El alcohol cero te agarran con un miligramo, con lo que carajo sea. De alcohol, vos estás este, conduciendo, vas a tener problema con la licencia. Si es mucho, te quitan la licencia, vas a tener candombe, vas a tener candombe. Te están controlando por todos lados. Si tomaste, no, te subas al auto, no, maneje, que maneje otro u otra. Pero es alcohol cero, cero es cero, cero no es, ah, un poquito, no, nada. Bien, lindo gol, lindo gol, Luchaca. varios cambios en el equipo de, de Chaca porque además eh, no hay que olvidarse que es un partido amistoso donde en realidad es, es como si fuera un entrenamiento con otro equipo que también juega en serio entonces está bueno está muy bueno eso no es, no es la que juegan ellos entre semana que se conocen ya todas las casas sino juegan con otro equipo que también quiere cosas y este año nos bueno, vamos a cruzar con Vélez porque Vélez, por sí, suerte, Vélez. ascendió Ascendió a la C, con Vélez allá y con Vélez acá, con Vélez allá y acá, es que con la, Chacarita, allá y Vélez, acá, la división C de Pulsalapa es una división importante, cuántos equipos quieren estar acá, el, y el equipo que pierde esa división después se quiere matar, bien el arquero, bien Lucho, Lucho, Lucho se le puso el 10 delante porque quería salir a la carrera, la pelota es lateral para el triangulito, el 10 se la puso delante del arquero y te pues sabía que salía la carrera si no lucho. Bajaba la pelota corriendo y arrancaba. Hacia atrás, hacia el medio, de vuelta con él. Estamos buscando aquí entregarla. Bien, dale. Está ahí está acá atrás muy bien. Cuidando acá. La empala, pero viene corriendo para el otro lado. Y la pelota se va afuera y es un lateral para la visita. Sale Chacarita desde atrás. Arquero jugador cambió el arquero otra vez. Marca muy bien. Muy bien, muy bien el jugador de triangulito marcando. Qué linda noche. ¿eh? La verdad que si vos me decías, al calor que bueno, sí. que iba a estar esta noche así tan linda. Yo te decía, tan mamá. Ojo, ojo Lucho. Lo sigue, le cruza, le cierra el ángulo y no lo deja ni siquiera charlar con él. rebotó lucho agarra la pelota mira que bien mira qué bien mira qué bien mira muy buena jugada muy bien jugada pierna Lucho, ¿no? muy bien con la pierna, la verdad el arquero el árbitro bueno, buen árbitro el tipo, la verdad, colaborando en el, el amistoso, colaborando, es que los, jue los jueces también siempre tienen una cuestión didáctica con los jugadores, ¿no? Y además son humanos, ¿no? También, no, sí, bueno, eso, eso es es así, parece humano, después pues sale una nave voladora y dice, no, chau, hasta luego, después venimos. Este, pero siempre está la cuestión didáctica con los jugadores, como diciendo, acá hay reglas, la vas a cumplir, puedes pagarlo caro. Uy, uy, uy, vuelta, vuelta, atrás, vuelta, atrás. Ojo, bien, sacala, sacala de ahí. El mono, el monito, qué, qué bien que bien que juega el mono, espectacular. Avenida, 1500, avenida pero 1550, no importa, después venís a ver el partido. Después no te quedas con la familia, que te compras algo para tomar por acá. Si no tienes a dónde ir, está lindísimo acá afuera, fresquita, linda la noche. Muy bien, muy bien. Hay familias ahí que están jugando y chicos que están jugando, está fresquito, muy lindo afuera. Aparte si tuviste todo el día encerrado en tu casa o con el aire o sin aire. Mirá. Dale. A ver. a dale, ver, abrila. A ver. A ver. A ver. No. Se quedó, se quedó mal, mal apoyado. Marcan bien de Pumba, bien. Abrila, abrila. No, uuh. ¡Dale, dale! Ah. La quiso empalar por arriba, buena intención. De vuelta, afuera, saque de arco. Lindo partido. A ver, mono. Lindo partido. Vamos, vamos. Pumba, pumba el mono, pumba el mono, pumba la. Mira, mira, mira. Oh, bien, muy bien, muy bien. Yo me estoy yendo totalmente satisfecho con el partido, la verdad es que para ser el primero... No, yo sí, me gusta. Me gusta ese primer partido amistoso. De calor. Mira, mira, mira. Vale, bueno el arquero. La tapa el arquero. El arquero no está pintado, el arquero de Chaca no está pintado ahí, ¿eh? Y se comió un pelotazo en el estómago. La verdad, viene el arquero de Chaca Los dos arqueros Para ser justos han tenido intervenciones Muy pero minuto Acá Me Enfocamos hacia el banco de Burlingame, Que se van a poner a, a charlar un rato Ahí están Los chicos que vos lo tenés en primerísimo plano están hablando. Acá están los de Chaca. Para el que no conoce sal, pueden pedir un minuto para hablar y para ajustar cosas. No hay límite, ¿no es cierto? De, de, para pedir un minuto, no. ¿Cómo, si no hay límite, si te dice tener 4 o 5 veces, lo que sea, ¿no? Ah, no eh, sí, sí, hay un límite. ¿Hay un límite? Ah, bueno. a de plano ahí continuamos acá sigue la gente de Chaca un poquitito más en la charla es bien compartido amistoso aparte amistoso y tomado bien como amistoso sí, de... están todos que están Tranquil, sí, toda, la jornada, pues. toda la jornada me dice Federico que fue así este con mucha participación de la familia nosotros pasamos, yo fui a hacer unas compras fue para hacer el mediodía, mucho auto todavía, mucho mucha gente la verdad vos dijiste que cortaron como 200 entradas más o menos sí, sí, sí. aproximadamente bueno, saca la visita aprieta el triángulo la revolea y la pelota va contra el cartel que dice Urdina municipio. De vuelta, el monito con la pelota. De vuelta. Ya tiene Lucho Tranto. Muy buena marca, limpia, sigue con la pelota de atacando, se la toca con la cabeza, la desvía de la trayectoria y la manda fuera y le deja y le anula la posibilidad del ataque. Sale Chacarita, lo marca, lo corta, no lo deja tocar pero la pelota se va, para mí es el lateral de la visita, ya en el campo de Chacarita va a salir aparentemente el número 5 abre, sale, elige salir con el arquero el grito Lucho Tranto pide la pelota la bajó, en un tiempo la atajó en un tiempo, la bajó y se sacó el monito ¡Upa! Noche de caños, estoy eh, bien Muy muy, bien, muy móvil está el, el, el monito con buen estado físico ¿Qué pasa? sale esta la aportan la empalan, sale el monito, la cubre con la pelota, le está cubriendo con el cuerpo, la cubre, la cubre, la pelota, se le va afuera, pero es para él, a ver, sí, es para él, el mismo, a ver, le pregunta si se la deja a su compañero, está súper concentrado el mono, mirá, sí, pero... La simpleza de crack Viste que pelota simple, sí, le pegó hacia el medio. Vio, vio el huequito y la pelota fue. Faltaba alguien en ese espacio. Sale desde atrás. Arquero jugador Lucho Tranto en la mitad de la cancha pidiendo la pelota. Se la pasa Lucho, Lucho insiste. Vuelven. de vuelta, hasta Lucho la va a pedir, quiere, quiere que se la cruce, se juega el arco, pero la pelota sale desviada como 4 metros, de vuelta de cabeza, no afuera, ayudarlo a salir de, de la red, Le dan la mano para salir de la red de contención, Lucho tránsito en el, el arco, toma la pelota con las manos, va a salir. La pican no, la pelota se va afuera, pegan el cartel de la Muni. Ese, el cartel ese de la Muni habría que hacer algo para colgarlo acá. Tendría que estar colgado acá arriba. Porque ahí no se ve. Ni se ve ahí, está.. No le da la luz. el espacio de acá no ocupas con nada bien, bien, bien, bien recupera el triangulito abrila, abrila porque te van a apretar te van a apretar, no, no duras mucho, claro la, cuartea la pelota, bien está muy bueno el juego me gusta, es interesante, bien bien, le rebota por todos lados el monito, es impresionante ojo qué bueno el este de Chaca es muy habilidoso bien Lucha tanto con la pelota se la pasa adiós galera adiós para Santiago Martins <coughs> se la tiran a Ragio. Raggio Santiago Martins, Galera marcando Raggio de vuelta se acerca con la cabeza del mono Galera es el que toca la pelota y corta Porque para mí cortar una jugada de, de, de ataque también es ofensivo Por más que parezca ser ofensivo Ahí está Lucho Tranto Con, con, con Barreto con Barreto con Martins Martins con el Tranto otra vez de mira, la van a jugar con Martín, Martín el que hizo un gol del empate del empate en uno, después Carayita aumentó se escapan de vuelta, son demasiados arriba, bien, se quedó parado para marcar muy bien Martín de vuelta la tira, bien Bien pensado, bien pensado, bien pensado. Me gusta, me va gustando esta primera presentación en un amistoso de triangulito. Ojo. Bien, bien, monito con Martín. El monito se posiciona. Ah, no. De vuelta, van y vienen, van y vienen y bien, este es bueno ojo, ojo ojo bien Lucho, Yo de la quieta quiere arrancar quiere arrancar el, como siempre una típica jugada de lucho uh, bien pensada la abría hacia la derecha con la cara externa del pie derecho para el bonito de fue el automovilismo y ustedes ven Fórmula 1 le empiezan a decir a los jugadores modo push, modo push, modo push le empiezan a hablar, le empujan, empujan, empujan ¿vieron la serie de Netflix de Fórmula 1? supongo que sí, a los que les gusta el deporte a ver, a ver, a ver, a ver ay mamá, dale bien chaca, defiende bien de picantes a número 7 que se lamenta Lucho Trato saca arranca el triangulito de vuelta con buen juego y con ganas de empatar está haciendo el 2 está Lucho para que se la pasen para chata. ahí está ario ario en las discusiones ario en la lucha super ario al ataque y después le dice atate la cordones ahí está una visitante, falta, no están sexta, de sexta, sexta. sexta falta, sexta falta, no están de acuerdo, pero bueno, esas son las cosas que tiene el futsal, o sea, se se sexta falta es la posibilidad de que te, de que te que van a tirar un penal en contra por faltas acumuladas, le digo para de repente los que no conocen esto eso lo hace interesante también al partido porque de repente un equipo, no es este el caso porque el triangulito lo está buscando de hace rato el gol, está en la búsqueda el mono, el mono, el mono, el mono no a ver a ver Ahí lo tenemos enfocado, a ver. Muy bien, el arquero. Yo te dije, el arquero ese no está pintado. Es bueno el arquero de Chata. Terminó el partido. Terminó. Terminó el partido. Terminó el partido. Bueno, es el primer partido amistoso de Burlingame en el 2023. Ganó Chacarita 2 a 1. Pero se vieron cosas muy buenas en el equipo local. Se vieron cosas muy buenas en el equipo local. Nos gustó, nos gustó el funcionamiento. que a a la nota? Eh... ¿Qué Ahora bajamos. Ahora vamos, a... Ahora vamos a... Ahora vamos a ver si podemos hacer notas abajo. Bueno, gente, nos vemos cuando... Nos vemos dentro de dos fines de semana. Dentro de dos fines de semana va a haber otro partido más de futsal. Les agradecemos muchísimo eh, el hecho de acompañarnos. Esta ha, sido la, sí, esta ha sido la primera intervención, el primer partido amistoso. de triangulito no gustó mucho, no gustó eh, las líneas de juego, el ataque... Todo en general. Y chacarita la verdad que jugó muy